Hola familia estamos de regreso con estos videos sobre la búsqueda de tesoros espero que lo que he compartido con ustedes les ha estado ayudando un poquito en este video voy a compartir dos o tres secretos más que aprendí durante la semana de Sparks especialmente gracias a Moosey Jake y otra clase de búsqueda de tesoros hace unos días y me acaba de ayudar muchísimo lo que me enseñó una cosa que empecé a hacer familia que recomiendo a muchos jugadores es empezar en la misma propiedad cada vez que van a buscar unos tesoros exclusivos o limitados. Hace un par de días regresé a Chicago después de la semana de Sparks y aquí en Porch Park es donde empiezo cada vez y esto me está ayudando a entenderlo un poquito mejor esas primeras flechitas. Que les he comentado que siempre me confunden. Vamos a hacer una pequeña demostración y ahorita les explico qué otra cosa aprendí. Vamos a los tesoros. Activamos. Les mencionaba que estoy empezando desde la misma propiedad, especialmente cuando estoy buscando los tesoros limitados o exclusivos. Los estándares realmente no importa porque no llevo prisa en encontrarlos. Tengo 5 minutos. Pero déjenles les enseño unos trucos más que me enseñó Mossy Jake. Esta flechita me está indicando que el tesoro está tal vez a más de 10 kilómetros de distancia. Que creo que es por acá otra vez. Tal vez más cerca, pero vámonos. Donde está el número 3. Recuerden de apretar el Botón del Shift para que se vea el rectángulo o el cuadrado, como lo quieran poner. Lo vamos a mandar acá y me pasé, pero no mucho. Quiero que pongan atención a lo siguiente, porque aquí fue donde. Aprendí otro truco que Mossy estaba explicando. Les mencioné que cuando se mueven a otra propiedad, para hacer el zoom lo más rápido posible, hacemos el rectángulo al cuadrado, ¿verdad? Cuando lo mandan a la propiedad familiar, habíamos hablado que hay que apretarle aquí al peón, abajo, mano izquierda, para que se mueva más rápido, pero también. Hay que hacerle una vez más el rectángulo el cuadrado antes de que llegue nuestro explorador a esa propiedad eso nos va a ayudar con medio segundo tal vez porque en lo que viaja el explorador y lo hacemos así y hace el zoom podemos escoger una propiedad y nos salen las flechitas luego luego todavía me falta mucha práctica pero vamos a ver si lo puede notar voy a mandar acá y después le voy a dar al peón otra vez abajo, mano izquierda. Y voy a hacer el rectángulo una vez más. Y después le voy a apretar una propiedad para que me salga la flechita. Confirmamos. Lo mandamos. Rectángulo. ¿Ya vieron? Me sale la flechita más rápido. Si lo hacemos, como les había yo enseñado antes. Aquí está más o menos por acá voy a mandarlo acá a ver qué me dice, pero fíjense, no nada más voy a apretar el peón, voy a dejar que se acerque, le voy a apretar una propiedad y van a ver que, que no sale la flechita. Seleccionamos, no vamos a hacer el rectángulo por segunda vez para que vean lo que estoy hablando, el peón, acerco y como que se tardó un poquito más, pero vamos a buscarlo ya. Ah, ya a cheque por acá, más o menos por acá, a ver si encontramos uno de 20, 40, no, bueno, vamos a mandarlo para que no estemos desperdiciando el tiempo, otra cosa familia, muy importante, que tengan el autenticador prendido, si no van a estar en competencias, para que no les hackeen la cuenta, muy, muy importante. Ahorita que estoy buscando los estándares, no me importa tanto. Ah, miren, casi la atiné. Ha de estar aquí. Vamos a mandarlo para acá. Mm, Faltó uno más. Ah, no, ahí está. Otra cosa que también hizo el Mossy check me gustó muchísimo es que podemos dejar los cofres aquí porque son de nosotros los estándares son de nosotros y nadie nos los roba si estamos buscando un tesoro exclusivo limitado estos si sí tenemos que apretarle luego luego si no alguien nos los quita Cuántos tengo 9 aunque okay, ya tengo 11 vamos a buscar otro tesoro Yo quiero que este video sea rápido Nada más les quería yo explicar de eso, de hacerle el shift dos veces. Bueno, cada vez que muevan a su explorador a una propiedad, tienen que apretarle otra vez. Tienen que hacer el rectángulo, el cuadrado, para que le hagan suma lo más pronto posible. Confirmamos. vamos el tesoro. Está más de 10 kilómetros. Vamos a ponerlo aquí a ver qué. Está. lo mando, le aprieto el pon bajo mano izquierda, le hago el zoom, está en la costa, se me hace, vamos a mandarlo acá, todavía me falta, creo que también lo que tengo que hacer familia, déjenlo mando de regreso a otro lugar. Aquí lo voy a mandar. ahí me pasé. Creo lo que tengo que hacer después que lo mande. No apretarle luego, luego, al peón. Creo. No sé. Esperarme que se vea toda la pantalla. Le aprieto al peón. Y ya me acerco. Y la hago otra vez con el chef con el para hacer el rectángulo. Vamos a hacerlo otra vez. Que siento que no, que la computadora se tarda en llegar a la propiedad. Apretamos. Ahora sí. Se tardó. Me falta practicar el music que es bueno para eso. Luego, luego puede apretar la propiedad para que salgan las flechitas. Pero ya vamos a llegar. Vamos por acá. No tengo otras propiedades. A ver si encontramos uno de 20, 25. Me conformo con ese. Ah, otra cosa. Que si no le apretan al peón a mano bajo izquierda, no les va a salir la flechita. Si es que hacemos el rectángulo a la propiedad donde queremos que llegue nuestro explorador, no les va a salir la flechita luego, luego, creo. Vamos a ver si es cierto. Aquí lo mandamos. A ver. O oh, 100, no. Vamos a mandarlo acá. Y le voy a hacer el shift para hacer el, el rectángulo. Y después voy a escoger una propiedad. A ver si sale la flechita. ¿Vieron? No me sale la flechita. ¿Por qué? porque después de que mando el explorador tengo que apretarle aquí a mano, abajo izquierda. Ahí me salió. Sí la tiene, ¿ya vieron? Para que me salga la flechita luego, luego que escojo una propiedad. Vamos a hacerlo otra vez. Dejen, busco otro Zen. Ok. Vamos a buscarlo para que vean. Primero le voy a aplicar al peón a mano bajo izquierda. Voy a tratar de seleccionar una propiedad lo más, lo, lo más pronto posible. Cuando llegue a mi explorador a una propiedad para que vean que sale la flechita. Y después no voy a escoger el peón a mano bajo izquierda y van a ver que no sale la flechita. Eso nos ayuda muchísimo con unos 2-3 segundos otra vez. más de 10 kilómetros vamos a mandarlo acá vamos a darle con el peón ok aquí ya vieron me da la flechita luego luego después de que le hice el rectángulo por segunda vez ahí está como unos 3-5 kilómetros de distancia tal vez esté por acá, pero vamos a triangular, como nos dijo cebras Ay, me equivoqué. Todavía me falta. No tengo que apretar el peón. Vamos acá, tal vez esté por acá, pero vamos a triangular. Ahorita que lo mande, solamente lo voy a hacer el rectángulo. ¿Vieron? No me sale de la flechita. Importante que la aprieten al peón cuando su explorador se empiece a mover. No me falta. Estaba yo totalmente equivocado. Por eso me gusta triangular. Una de las recomendaciones de cebras. Tengo todas estas propiedades. Vale la pena que lo haga. ¿Vieron? ¿Cómo pude hacer que se apareciera la flechita antes de que llegara mi explorador eso es lo que tengo que practicar ahorita lo que me falta a ver por acá vamos a mandarlo por acá vamos a mandarlo por acá 50 y recuerden que me gusta escoger fsa a veces solamente cobran 20 UPEX, no como antes, pero si me puedo ahorrar unos 10, 15 UPEX por cada búsqueda de tesoros, eso me ayuda para poder visitar a los nuevos jugadores. Mire, uno de 20. Mandamos peón, rectángulo, escogemos, casi la atiné. Oh, no, todavía me falta muchísimo. Han de estar por acá. Uno de 40. 40. 40. Verlos de lado. 40. 40. 30. Tal vez lo mande yo a, a ese de 30. Si no estuviera yo haciendo el video, dejaría yo que llegara hasta los 40 segundos. Me faltaban 40 segundos. Para ver si llega hasta acá y puedo ver mejor dónde está la flechita. Hacia, hacia dónde apunta. Pero vamos a ver si nos podemos ahorrar 10 UPEX. ¿No? ¿Está más arriba? Uy, sí. Muchísimo más arriba. Completamente 30, 40, 20. y lo vamos a mandar. Cuando estaba yo viendo al Mossy Jack buscar tesoros, tenía todo el mapa cubierto de cofres. Y dice que hace esto porque le gusta andar buscando tesoros todo el tiempo y no siente que esto lo interrumpe porque se tarda que unos 20, 25 segundos en que nos den los tesoros, haga toda la animación, nos lleguen los supex a nuestra cuenta. Pero si son cofres de Sparks, entonces dice que si los los toman luego luego para que no se pierdan los sparks limitados no los anaranjados que salen en los estándares bueno familia eso es todo espero que practiquen practiquen practiquen la verdad que sí me ha ayudado todo esto antes no me animaba a buscar tesoros aquí en chicago de los limitados o los exclusivos porque por la competencia pero miren nada más encontré una piñata en menos de 35 segundos pero miren 6,845 después encontré un poco otros dos o tres ayer miren 720 no es mucho pero son 720 UPEX que encontré ah, Miren, 398 uno pequeño hace 9 horas hace 21 horas 720 otra vez 720 pero miren 4800 384 y fue en riot mode pero es que era piñata pero así es familia. desde que regresé a chicago encontré un poco más de 11.000 bueno, familia, espero que estos videos les está ayudando un poquito. Si les está ayudando, dejen un like para que siga haciendo este tipo de videos para ustedes. Les dije que cada vez que aprenda algo nuevo sobre la búsqueda de tesoros, los voy a compartir. Para que ustedes también puedan avanzar en el juego y seguir juntando UPEX poco a poquito. Hasta luego, familia. Que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.